Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito os envío un súper saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Espero que estéis genial con la gente con la que queréis estar. Mirad, hoy vamos a ver un vídeo avanzado. Este es un vídeo avanzado. Vamos a ver cómo hacemos un embudo de afiliados de principio a fin, paso a paso, desde el momento cero hasta el momento previo, a lanzarlo a la publicidad de pago vamos a ver un poquito de publicidad gratuita pero hasta el momento previo a lanzar la publicidad de pago paso por paso ¿Qué vamos a necesitar para trabajar con nuestro embudo de afiliados de principio a fin muy fácil vamos a trabajar google trends para buscar la oferta sistemayo o caibio para construir el embudo Clickbank como red de afiliados y Facebook como fuente de tráfico, tanto gratuita como de pago. Coge papel y lápiz porque este video va a ser un poco largo y te va a ser muy útil. También repítelo las veces que te haga falta para que tú veas el paso a paso exacto de cómo crear un embudo de afiliados de principio a fin. Vamos a empezar a trabajar en cómo seleccionar la oferta.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 Y si tienes amigos dentro del ámbito de los negocios online, invítales para que también conozcan estos videos tutoriales y podáis crecer juntos. Y sin más dilación, vamos a empezar. Te había dicho al principio que lo primero que vamos a hacer es buscar nuestra oferta. Cuando tú estás trabajando con el marketing de afiliados y te vas a los marketplaces, hay muchos marketplaces: Clickbank, Hotmart, Gibisu, Warrior Plus... Digistore, muchísimos marketplaces. Pero no debes dejarte llevar por la cantidad de marketplaces y sobre todo por productos que a ti te gusten. No debes promover productos que a ti te gusten porque va a ser frustrante. A menos que ese producto que te guste esté justificado de alguna manera. Por ejemplo, si vas a trabajar hostings y a ti te gusta un hosting determinado, y conoces el nicho de gente que crea webs, pues bueno, entonces sí está justificado. Pero si a ti te gustaría, por ejemplo, cuando te jubiles, o ahora mismo tener una granja de pollitos y ves un producto de granjas de pollitos, no lo vendas, porque eso te gusta a ti, pero no sabemos a cuánta gente le pueda gustar, y no está justificado. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ir a Google Trends para decirte cómo seleccioné la oferta que vamos a trabajar el día de hoy. Como puedes ver, lo primero que he usado es Google Trends, efectivamente. Google Trends a día de hoy, el día que estoy grabando, que es el 8 de julio del 2020, estos son los trends de las últimas 24 horas. Son las tendencias de búsquedas en tiempo real para Estados Unidos y aquí lo vas a elegir por país. Lo voy a dejar en Estados Unidos porque es uno de los más seguros, ¿vale? Y ahí lo dejamos. ¿Qué he seleccionado? Dentro de los sectores he puesto negocios. Porque yo quiero trabajar algo que tenga que ver con negocios. Y me aparecen estos trends. Eh, metering pump, investigación de mercados de bomba hidráulica. Mira, bombas hidráulicas. Bombas hidráulicas. Fíjate que están necesitando muchas bombas hidráulicas el día de hoy. Eh, Cogeneración de la industria, de energía, investigación de mercados. Aquí empezamos ya a ver lo que yo te digo. Las tendencias son bombas hidráulicas, bombas hidráulicas, cogeneración de energía, eh, softwares de lenguajes, reclutamiento y búsquedas de empleo. Mira, esta podría ser una muy, muy buena oferta, mira cómo va creciendo, pero no es la que voy a trabajar hoy. Bueno, vienen las loterías, que eso tiene que ver con ganar dinero, la gente quiere ganar dinero, por lo tanto buscan empleo y buscan loterías. Seguridad informática, cuotas de mercado criptomonedas, que también tiene que ver con eh, ganar dinero online, y energías renovables, solar renovables. Si yo le doy clic a cada una, vamos a poner esta, por ejemplo, esto es como se ha ido moviendo. Aquí hay un pequeño pico hacia abajo, pero subirá, porque la tendencia es pico bajo, sube, pico bajo, sube, pico bajo, sube, pico bajo, sube. Entonces lo voy a dejar ahí. Eh, esto es ah, del 4 de julio a hoy, que es 8. ¿Vale? Vienen las noticias relacionadas, eh, Sydney corre 100% de energías renovables, bla, bla, bla, bla, más renovables, todo renovables, ¿vale? Y aquí vienen más consultas relacionadas con energías renovables. Y aparte de esto, hay otro video por ahí en el cual yo te digo que busco tendencias en las noticias financieras. Me voy a ir a Yahoo Finanzas y fíjate que he encontrado la, las acciones de Tesla. Tesla, mira cómo va subiendo, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Qué significa que Tesla vaya subiendo para mí como afiliada? Significa que las energías renovables siguen en alza. Tesla está lanzando autos eléctricos, lo cual quiere decir que las baterías van en alza. Todo lo que es renovable eléctrico va en alza. Ya aquí me han dicho que las renovables van muy bien. Y aquí me ha confirmado Tesla que específicamente las baterías van a tener auge. Porque si están aumentando, en este caso, los autos eléctricos, pues hay baterías eléctricas. Y de esta manera yo he inferido que las energías renovables, específicamente las baterías, me van a dar buen resultado ahora mismo. Ahora es el momento. Me voy a Clickbank que es la segunda parte que hemos dicho que necesitábamos como un marketplace y aquí yo busco green products me voy aquí ves al marketplace y doy green products aquí y vienen energías alternativas conservación eficiencia y general yo le voy a dar a conservación y eficiencia básicamente te dar lo mismo Pero conservación y eficiencia porque hay que ahorrar ahora mismo, dado que estamos en un momento de emergencia en todo el mundo, no vamos a comprar, vamos a ahorrar. Y dentro del ahorro, me voy hacia arriba y voy a ponerlas por gravedad. No por popularidad, ni por ventas, ni por venta inicial, sino por gravedad. ¿Por qué por gravedad? La gravedad es la cantidad de afiliados que están vendiendo ahora mismo, el producto con éxito y al venderlo con éxito yo también tengo posibilidades de venderlo con éxito aquí viene la primera que es New Battery Reconditioning Course eh, BSL que es videocarta de ventas conversión del 9,7% y LPCs del 2,1 ¡fabuloso! pero está en inglés y muchos de vosotros me habíais dicho que en inglés os cuesta un poco más entonces aquí tenemos este programa. Y sorpresa para nosotros. Bueno, viene después el eh, Build a Container en Home. Y está el producto número uno en Clickbank Easy Battery ahora en español. Este producto que es tan exitoso. Ahora lo han sacado en español a un precio más barato. Porque nuestro mercado paga menos. Pero está en español. Y aquí es donde voy a trabajar el producto en español. Me voy a la página de afiliados. Lo abro por aquí. Esta es la página de afiliados en español de restauraciondebaterias.com. Ya han comprado el dominio, lo cual está genial porque nosotros ya no tenemos que hacer ese esfuerzo de comprar un dominio. Ya está. Y viene toda la información necesaria para que yo pueda promover este producto de una manera sencilla y perfectamente guiada Mira, incluso tiene una página de ventas especial para México con cuatro opciones. ¿Ves? Ahí están las monedas en pesos mexicanos. No están dólares siquiera, sino que están en pesos mexicanos. Con oferta de salida y autoplay. Viene también en pesos sin oferta de salida y autoplay. Esta es para Facebook. Otra página de ventas sin oferta, sin autoplay. Solo amigable con, con Facebook. Está muy, muy bien. Lo veis, viene perfectamente bien. Luego vienen páginas de ventas para España y otros países de la comunidad europea en español con euros. La moneda está en euros. Como veis, se han esforzado en hacer la página de afiliados perfectamente bien. Vienen las imágenes y los banners, la demografía. Ojo con la demografía, ya no tenemos que ir a ciegas. Nos están poniendo exactamente el tipo de gente a la que nosotros nos vamos a dirigir. mirar Número 1, la edad número 1, 45 a 54 años, 35 a 44, 55 a 64, mayores de 65. Estos ya son los últimos. Yo empezaría a trabajar siempre con estos de 35 hacia arriba. Los jovenzanos no nos interesan ahora mismo para esta oferta. Luego, para páginas de empresas mexicanos, la, la información demográfica es ligeramente diferente. ¿Por qué es ligeramente diferente? Porque hay más gente joven en México y por lo tanto la pirámide ha cambiado. Fíjate que aquí van vinculados a 35-44 más de 65. Y nos dicen que los jóvenes de 18-24 a 24 tienen una buena tasa de conversión, pero el volumen es bajo. Esto nos interesa. Los jóvenes aquí pueden ganarse algún dinero. Y luego las, las demografías normales. ¿Vale? El género, pues, si bien dicen que las chicas también funcionan bien, es tres veces más ventas realizadas por varones, por hombres, lo cual es hasta cierto punto normal. Luego vienen los países meta para promocionar. Evidentemente el primero es Estados Unidos porque tiene un montón de población, 41 millones de personas cuya lengua materna es el español. Por lo tanto está muy bien, podemos trabajar para Estados Unidos aún la oferta en español. México, Puerto Rico, España, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Chile, Dominicana, Nicaragua, Argentina, Perú y El Salvador. Y los demás también se puede hacer, pero estos son los principales los que, en los que más deberíamos de promover. Y además nos dicen con qué página de ventas. Dólares, dólares, dólares, dólares, dólares, dólares o pesos, también en pesos para Chile. Dólares, Costa Rica, dólares, dólares o pesos también en Colombia. En España, bueno, pues eh, euro, sin más. Dólares americanos, pesos mexicanos, evidentemente, y aquí, pues en dólares o en pesos mexicanos también se puede hacer. ¿Vale? Ya lo tenemos. Ya estamos ahí, estamos genial, y este es el producto que vamos a promover. Hemos llegado hasta aquí a través del uso de Google Trends, de las noticias de hoy que vemos que las renovables están en auge y una noticia financiera, en mi caso, porque yo soy muy curiosa de este tipo de notas, te voy a dejar otro videíto por aquí en el cual te digo cómo saco eh, tendencias para los afiliados y el CPA con este tipo de noticias financieras. Y Tesla me dicen que está subiendo un montón, por lo tanto los renovables van a tener auge y específicamente las baterías. Lo dejamos hasta ahí. Ya tenemos esas primeras partes. Según nuestra diapositiva inicial, tenemos el Google Trends. Tenemos a ClickBank como red de tráfico y vamos a construir nuestro embudo con System.io. ¿Cómo es el embudo de un afiliado que sí convierte, de un afiliado que sí va a generar ingresos? Pues mira, es de la siguiente forma. Mira, esta es la estructura que vamos a usar. Es una estructura sumamente sencilla en la cual tú tienes un opt-in page a donde envías a toda la gente, ya sea tráfico gratuito o tráfico de pago, da igual, todos van a llegar al opt-in. Del opt-in tú nos vas a enviar a un bridge o thank-you page. En ese thank-you page tú vas a tener un call to action. Ese call to action es para invitarlos a ver a tu página de ventas, que es esta. Nos vamos a dirigir hacia acá. Pero al mismo tiempo, fíjate que aquí dice opt-in. En ese opt-in, la página de gracias que se genera automática va a ser a la página de ventas. Y los vas a mandar hacia acá. Y al mismo tiempo, les vas a enviar el email cero, el email de bienvenida. En cuanto se registren, email de bienvenida. ¿Qué va a haber en el email de bienvenida? La página Bridge, el Thank You Page. Y de la Thank You Page los vamos a mandar a la página de ventas. Así que ya tienes ahora mismo del opt-in al Bridge y del opt-in al Video Sales, cualquiera de las dos. Indiferentemente de, de, de lo que hagas una u otra, tienes que enviarles el email de bienvenida. Y aquí ya que es, dieron el opt-in, ya llegaron o no al Video Sales, pero sí que han llegado al Bridge o Thank You Page. Tú vas a hacer una secuencia de correos que habitualmente cuando hablamos de marketing de afiliados ya te la dan hecha, tú simplemente la retocas. Los subes a tu autorespondedor y cada email que tú le envíes a esta gente que ya se suscribió, de la cual ya tienes permiso, la vas a enviar a la Video Sales Page. Te voy a dar un tip de super afiliado que uso yo. ¿Por qué los envío a una videopágina de ventas? ¿Porque convierte más? No. A veces convierten más las páginas de texto. ¿Por qué? Pues yo prefiero las Video Sales Page. Por una sencilla razón. Porque Facebook no lee lo que hay dentro de un video, pero sí lee lo que hay dentro de una carta de ventas. Entonces, si él lee palabras que están prohibidas, me va a banear rápidamente mi oferta. Pero si no lo hace porque el, el video no salta, pues entonces me va a dejar trabajar más tranquila. De ahí que yo prefiera Video Sales Page en lugar de Páginas de Venta Largas. Bueno, cada email lo vas a enviar, mira este email nos faltó, también tiene que llegar ahí, ahí está. Todos los emails van ahí hasta el email número 5, más o menos. Si tú tienes 6, bueno pues 6. Y en este momento paramos de enviarle esta misma oferta a esta misma persona porque si le interesa ya compra. Y si no, pues no nos va a comprar. ¿Qué hacemos con ese correo? Muy fácil. Seguimos con la secuencia de correo y lo enviamos a una oferta lateral y en el siguiente mail a una oferta lateral. Y de esta manera tenemos un embudo maximizado para vender no solamente la oferta de nuestra elección, que en este caso va a ser la de resucitación de baterías, sino que podemos ver más cosas que hemos visto antes en Clickbank. En Clickbank vemos que tenemos no solamente el recondicionamiento de baterías, sino que también tenemos containers para los productos verdes. También tenemos... Um, esto también es baterías. También tenemos más containers. Tenemos... Eh, esto no sé qué es. <risas> E.T. Reusable Food Wraps. Ah, son, esto es para um, contenedores de comida reutilizables. más eh, Un curso para más baterías. Y eh, Wood Burning Rocket Stove Heater Plants. eso es para leña para hacer leña tenemos más opciones no solamente ahí también tenemos energías alternativas y el producto general de los productos verdes o de casa y jardín que también pueden funcionar con esa estructura ya podemos hacer todo eso si te preguntas qué aplicación estoy usando es Funneletics por ahí dejé alguna vez un, un vídeo si vas a mi canal y escribes Funneletics te aparecerá es de pago pero bueno, yo la compré en sus etapas tempranas y me salió tirada de precio. Solo sirve para hacer embudos, nada más. Para dibujar embudos. Pero como yo dibujo muchísimos embudos, pues por eso la tengo. Bueno, ahí lo tienes. Este es el embudo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer toda esta página y esta página en nuestro constructor de embudos. Al mismo tiempo vamos a subir todos estos correos a nuestro constructor de embudos. En este caso yo he elegido... System .io, porque es muy sencillo de hacer ya tengo algunos funnels y verás qué sencillo es crear uno este es el dashboard inicial para que tú lo conozcas por ahí tengo un un vídeo con la presentación de la página así que podrás verlo sin ningún problema nos vamos a funnels vamos a crear uno nuevo cómo lo voy a crear para construir audiencia para vender un personalizado o para un webinar en mi caso este, fíjate que dice, get people's email address to build your email list. Construye una audiencia, consigue los emails para construir tu lista. Ahí está. Le vamos a poner eh, baterías, sin más. Este mismo. Eh, vamos a poner eh, que sea dólares para hacerlo lo más internacional posible. O mexican peso, para que sea una audiencia en español. Creamos. Ya está. Me pone automáticamente el squeeze. Y la thank you page, ya no tengo que hacer nada, más que elegir lo que quiero hacer. ¿Ves? Estas son las, las páginas de squeeze que tiene, muy bonitas. Esta es muy bonita, muy bonita. A lo mejor la elegimos. Y tienes muchas más páginas que son altamente convertidoras. Para poder trabajar tu embudo. ¿Vale? Vamos a elegir una que no sea muy, muy obvia, pero que sí sea bonita. Por ejemplo esta pero escribir yo course esta le voy a dar a seleccionar esta y ya que la tengo seleccionada fíjate que me pone es, nombre es quiz page así que le voy a poner yo baterías eh, option por ejemplo ahí está el enlace que me ha creado de manera genérica y le voy a dar a editar aquí edit page y en editar ya voy a construir yo mi página ¿Qué voy a hacer aquí? Ya tengo la estructura básica y si quiero modificar estos colores, por ejemplo, por un color más apetecible o con más adecuado a nuestra oferta, ves que esta es la oferta, me voy a ir a la página de ventas, vamos a ver si está por ahí, si no, aquí le vamos a buscar otros recursos, páginas de ventas, ahí están las páginas de ventas en dólares, páginas de ventas sin salida, páginas de ventas dólares amigable con Facebook, Vamos a buscar la de México. México. Eh, ya, listo. Con oferta de salida se Autoplay activado. Página de ventas, bla, bla, bla. Y voy a ver cómo es la página de ventas. Sin oferta de salida, Autoplay. Amigable para Facebook. Vamos a suponer que sea esta. Y vamos a verla. Dice enlace tradicional. Enlace tradicional con TID. Eh, enlace directo, bla, bla, bla. Vamos a coger este. Fíjate que todavía no tiene mi afiliado. Dice Your Affiliate ID. here. Pero bueno, eh... La voy a abrir igual. Abrimos en una pestaña nueva. Aquí lo tenemos. Y lo que quiero ver son los colores que está manejando. ¿Ves? Este color gris. Rojos. Este azul. Verdes. Tiene muchos colores. No me gusta tanto. La página no es muy buena. Hay que decirlo. Pero si está convirtiendo no voy a cuestionarla ahora mismo. Tiene verdes. Tiene verdes. Verdes más verdes pues vamos a elegir este para empezar, yo le doy con el botón derecho inspeccionar y ahí me dirá exactamente el color que están usando, voy a ponerlo así porque lo tenía con mobile ves que está ahí columnas, fix width y aquí nos viene el color color 242424 yo 24, 24. lo voy a mi editor y este color que está aquí de la sección ¿ves? background color, veje color lo voy a cambiar, Hexa. 4, 2, 4, 2, 4. muy bien, ¿ves? ahí está. Y esta, esta parte de abajo, esta sección, la voy a dejar en blanco. Background blanca, ahí está. Y en lugar de Free Video Curse, voy a poner aquí. Me voy a la página, traiga la vuelta. Me voy a los titulares de mi página de afiliados: mm, imágenes, para y publicaciones. Vuelve a la vida cualquier batería, vuelve a la vida a cualquier batería. ¿Cómo restaurar baterías en casa? ¿Cómo restaurar? ¿Cómo iniciar un negocio de baterías en casa? Mira, este es bonito. Truco súper sencillo. Eh, esa me gusta. Aquí vamos a ponerle. Truco súper sencillo. Fuera. Súper sencillo. Y vamos a seguir truco súper sencillo vuelve a la vida cualquier batería nunca vuelvas a comprar baterías uy qué bueno súper sencillo y aquí vuelve a la vida cualquier batería y nunca vuelvas a comprar, a comprar baterías ahí está muy bonito y aquí vamos a ponerle, mira está el logotipo, me voy al, a la página nuevamente, restauración de baterías, ese es el logotipo, voy a inspeccionar el logotipo, me lo traigo, fíjate que está aquí, le doy con el botón derecho y lo voy a abrir en una nueva ventana, ahí está, ¿Ves? lo copio, guardar imagen como, pongo baterías, R del logo está bien, lo guardo, lo guardamos, me voy aquí, aquí voy a dar clic en el logo, voy a subir, aquí, selecciono, también lo puedo arrastrar, que es más fácil. Lo, lo voy a arrastrar, ves que está aquí, lo arrastro para acá y lo cojo. Y lo inserto. Aquí está, restauración de baterías, has visto qué bonito ha quedado. Ahí, eh, los términos y condiciones, me voy a mi página de ventas. Esta no es, es esta voy a cerrar el inspector lo voy hasta el final y aquí está privacidad, aviso legal, política de reembolso voy a copiar la url copiar dirección de enlace me voy a mi editor y aquí donde dice términos y condiciones lo copio le doy aquí y lo pego aquí. ya está, lo guardo luego esta de privacidad hago lo mismo voy aquí eh, lo hice al revés, bueno, tú lo haces bien, copiamos dirección de enlace. Me voy a mi editor y pegamos el enlace. Ya está. Copyright, derechos reservados, bla, bla, bla. Listo. Súper sencillo. Sencillo para revivir, vamos a poner a revivir cualquier, cualquier batería. Ahí estamos. Vuelve a la vida. Bla, bla, bla. Voy a quitarle este espacio que no me gusta. Eso es perfecto. Vuelve a la vida cualquiera. Eh, uh -huh. Ah, Genial, ya está. Y aquí el botón. Le vamos a poner el nombre. Y en el texto. El texto de botón es. Se checa el video ahora. Listo. Y le voy a poner un pequeño iconito. Ahí. Es para que se vayan para allá. Ya lo tenemos, lo tenemos todo listo. Y aquí en el video me voy, aquí a las opciones de afiliado, me voy a imágenes y banners. Este por ejemplo. ¿Ves que dice ver vídeo. Es bonito. Truco súper sencillo. Este, voy a coger el primero que está aquí. Abro imagen en una pestaña nueva. Descargo la imagen como hicimos antes. Voy la imagen como y lo guardamos, save me voy nuevamente a mi embudo y aquí en lugar de video, pues busco una imagen imagen, ahí quito este vídeo fuera, y pongo la imagen la imagen, le doy clic aquí y busco la imagen la arrastro la elijo qué sencillo es has visto que es súper sencillo Vuelve la vida cualquier lado. La, la? open URL, no, nada, ya lo tenemos y aquí está el, el input, me pone esto. Si quiero el nombre, pongo otro campo, ¿ves? form input, me voy a los elementos y pongo otro campo que hay, form input, ahí, ¿ves? lo customizo, le digo que sea tipo first name. Nombre, nombre, pon tu nombre por ejemplo, pon tu nombre aquí, ya está, tu nombre, pon tu correo aquí, vamos a ponerle en español para que la gente no se líe, pon tu correo aquí, ya está, tu nombre de correo, checa el video ahora y ya está. Así de fácil, no vamos a hacerle más, sencillita y carismática, sin más y guardamos los cambios le vamos a dar ver el premio mira qué bonita es ¿Eh? genial sin más ya lo tenemos ahí y una vez que la tengamos está el save me voy a salir me voy a la página de gracias y en la página de gracias puedo elegir también cualquiera de estos gracias portal gracias portal y vamos a poner esta la voy a seleccionar ya está el thank you page. Vamos a poner baterías. Gracias. Le vamos a editar. Ya lo tenemos. Aquí está esto. Pero voy a quitar este, esta imagen fuera. Y voy a poner el logotipo nuevamente. Vamos a poner un row. Vamos a poner una imagen. Puede haber evitado ese paso, pero bueno. Vamos a buscar nuestra imagen. Como ya las tenemos aquí, mis imágenes, esta, aceptamos, ya lo tenemos, la en días. Y gracias por suscribirte. Aquí tienes el video, sin más, ¿vale? Y aquí vamos a poner un textito y vamos a ponerle: eh, ¿sabías que puedes generar? No puedes generar, puedes, sí, sí, generar generar ingresos vamos a tomar extras reviviendo baterías esto lo vamos a quitar porque no nos sirve ahora mismo a menos que tengas un grupo de Facebook, entonces sí y vamos a ponerle no te pierdas el video completo que descubras el sencillo truco que te hará el, el sencillo truco que hará que nunca más compres una batería ya está ahí y en el botón vamos a poner vamos a poner texto dale al play ahora ya está vamos a poner correctamente los símbolos de puntuación y cuando le den dale play dale a play ahora vamos a poner aquí el enlace a nuestra página de ventas a la página que hemos visto aquí Ahí está. de solo 650 pesos bla bla bla vamos a tener que preparar nuestro enlace fíjate que te dice aquí enlace de afiliado le damos clic y tú simplemente tienes que poner tu ID de afiliado por ejemplo el mío es 99 y un tracker si tú quieres yo le voy a poner este y le voy a dar a enviar y todas las páginas ves páginas de ventas ya están con mi enlace de afiliado México mayor tasa de conversión 100 ofertas emergentes para Facebook con venta de blog como yo la voy a enviar a por el correo electrónico voy a coger este enlace lo copio me voy a mi sistema Ayo, y en este botón donde dice url Voy a pegar mi enlace de afiliado. Aquí lo tenemos. Y vamos a guardar los cambios. Tienen que darle al botón. Por fuerza. No, no les vamos a poner aquí el video. Tienen que darle al botón. Ya lo tenemos guardado. Nos vamos. Y ya tenemos el squeeze y el thank you page. Ya está preparado. ¿Qué nos hace falta? Los emails. Vamos a preparar la campaña de emails. En las campañas vamos a crear, a crear una. Que se llame baterías. Y aquí... Eh, baterías, afiliados afiliados, afiliados, afiliados en español español carta ventas, México por ejemplo, para que yo sepa lo que estoy haciendo, save campaign y en save campaign le voy a dar clic aquí y voy a empezar a crear los emails que emails, muy fácil me voy nuevamente a mis afiliados y aquí hasta arriba me dice Email Sweeps, le doy clic a Email Sweeps y dice selecciona aquí para descargar correos, le doy clic, los descarga, me abre, estos son los correos, correos Sweeps de restauración de baterías, ¿ves? Aquí está, enlace de baterías, reemplace su ID de ClickBank con su ID de ClickBank, efectivamente, en esta pequeña partecita es donde vamos a poner nuestro enlace de afiliado y luego tiene notas. Ponga su enlace de afiliado donde está subrayado en amarillo o donde veas el texto en azul. Elimina el subrayado amarillo antes de enviar el correo o donde veas enlace de afiliado. Hay, hay veces que se nos va y nos lo tenemos que recordar. Nota número 2. Ponga su nombre o el nombre del suscriptor donde vea subrayado en verde donde, y, des, y te dice que lo quites antes de enviar el correo. Y el cuarto correo en esta serie tiene un gran sentido de urgencia. Así que, aunque cambies el orden de los correos, o si solo mandas algunos, considera enviar el cuarto correo de último dado para generar sentido de urgencia. Y aquí ya los tenemos. Correo 1, asunto, video, truco, súper simple para volver la vida a cualquier batería. Lo copias, tal cual, control C, me voy a mi sistema yo. Pongo el subject, vídeo, truco, super, baterías, ya está. El sender, podemos cambiar los senders, aquí nos deja poner más de uno, y vamos a poner Laura, y pongo el correo, me voy nuevamente al correo que me han enviado. Hay una forma de volver a las baterías, bla, bla, bla, bla, bla. Antes de pegarlo, voy a poner mi enlace de afiliado aquí, ¿ves? Haga clic para aprender este método, aquí lo copio, me voy. A ClickBank, lo voy a copiar bien. Lo selecciono bien. Me voy aquí donde tenía mi enlace de afiliado, que es este, donde están los hoplinks. Voy a copiar el que más ventas tiene, que es este. Lo vuelvo a copiar. Puedes ponértelo todo en un blog de notas. Yo lo que pasa es que me lo sé de memoria al proceso y no lo pongo en un blog de notas, pero debería hacerlo. Y aquí yo le voy a poner con el botón derecho. quitar el hipervínculo que tiene ahora mismo y poner un hipervínculo vínculo y copio mi enlace de afiliado que acabo de usar aceptamos ya está y así lo hago con todos lo selecciono y modifico el vínculo modificar fuera, pego aceptamos y este te mostrará lo mismo, modifico el vínculo, quito ese, pongo el mío, y ya está, y luego viene el correo 2 y viene su nombre, su nombre, la hora. Vamos a ponerlo. Aunque la sugerencia es que pongas un sender en masculino y un nombre en masculino. Es más creíble. Nosotras las chicas, si estamos enviando eh, correo a, a chicos para que sean para que tengan un arreglo de baterías y tal es menos creíble que si fuera un chico, así que vamos a cambiarlo y vamos a poner, por ejemplo eh, un nombre común, Alberto por ejemplo y ahora sí, copio todo esto control C me voy a mi sistema yo y lo pego me aseguro ya está aquí, ¿ves? Copiado exitosamente, tiene la imagen, tiene todo. Me aseguro que los enlaces sean los correctos. Efectivamente, ahí está, ¿ves? Bet99, vender ok. Y aquí donde dice nombre, voy a quitar esto. Y voy a poner mis propios nombres, que aquí dice First Name. Entonces copio esto, copiar, y lo pongo aquí. Hola, Paste. Control V. Hola, First Name, coma. Hay una forma de volver las baterías. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Primero, bla, bla, bla, saludos, Alberto. Le quito estos espacios en blanco que son feísimos. Así, para que quede más bonito. Ahí va. Este, ¿No? Sí. Un chico. Perfecto. Y este botoncito es obligatorio, así que ahí se queda. ¿Vale? Y lo guardo. Le voy a dar a guardar. Save. Antes de guardarlo, te dice aquí: Delay before sending email. Cero horas, que es el inmediato. A las 0 horas que me envíen este email. Después dice: Después de este email, ¿cuál envío? Como no tengo nada, pues me no lo pongo nada. Esto es el primero. Eh, y ya está. Con eso es suficiente. Y lo guardo. Save. Ah, me dice que no puedo poner un correo que sea gratuito, así que voy a poner por ejemplo, betty arroba betty este sí me va a dejar porque es safe, porque es un correo corporativo o con un nombre, luego hago otro, add email ¿cuál es el otro? me vuelvo para acá veo el correo número 2 método poco conocido, para bla bla bla, bla control C subject pongo nuevamente betty, arroba, .com, este, sender, betty, no tiene sentido que lo cambio acuérdate que tiene que ser masculino a ser posible y le pongo que sea un día después de que se hayan suscrito después de este email, ves ya me lo pone aquí, video, otro, ya después de este email ya lo tengo que elegirlo ya está, que me lo mande, y lo mismo, me voy para acá correo 2, la fulanito de tal acuérdate que aquí hay que cambiarlos hay que cambiar los enlaces por el nuestro bueno, vamos a poner, que ya lo he hecho un postdata, enlace afiliado me voy aquí, lo pego ya está, muy guay nombre lo vas a hacer con todos los correos que te ha dado todos absolutamente, no te dé pereza name, coma, quiero bla bla bla bla bla, listo, perfecto, y guardamos. Vamos a suponer que ya subí la serie de 5 emails o de 7 emails, los que sean. Me vuelvo a mi embudo, lo voy a buscar que es eh, baterías, le doy clic a baterías. En el squeeze page me voy a las reglas de automatización. Rule. ¡Ay! Antes, antes de que eso suceda, quiero poner un tag. Es decir, etiquetarlos. Entonces me voy a los contactos, tags, y aquí pongo un nuevo tag. Y va a ser baterías. Save. Y toda la gente que tenga este tag va a ser gente interesada en las baterías. Ahora sí me voy al embudo. Baterías. Automation rules. Tiene que ser en el squeeze. No en la thank you page. En el squeeze page. Tiger. Acción. Quiero que... Ponga un tag. ¿Qué tag? El de baterías. Listo. ¿Qué más quiero? Cuando terminen de suscribirse, quiero que envíen, que se lo suscriban a una campaña. ¿A qué campaña? Baterías. Y lo guardo. Save rule. Y ya está todo listo. En automático, cuando la gente vaya a esta página, voy a copiarlo. ¿Ves? Clic. Ya está copiado. Copiado. Copiado. Lo voy a abrir en una ventana nueva. Lo voy a pegar. Pegar e ir a fulanito de tal. Ya lo tenemos. Truco súper sencillo para revivir cualquier batería. Vuelve a la vida cualquier batería. Nunca vuelvas a comprar baterías. Está aquí hay un error. Comprar. Hay que corregirlo. El, la imagen. Tu nombre, tu correo y checar el vídeo ahora. Eso es todo. Funciona. Vamos a verlo. De ti. De Arroba. Um, por ejemplo checa el video ahora Click. listo, ya ves que me ha enviado a esta página ya aquí tienes el video bla bla bla, de la replay ahora Ras. y si todo sale bien aquí estamos, restauración de baterías terminado ya lo has visto de principio a fin hemos hecho nuestra opt-in hemos hecho el thank you y ya los mandamos a la video sales hemos subido la secuencia de correos ¿Qué falta ahora? Enviar tráfico. Ahora solamente nos resta enviar tráfico. ¿Cómo vamos a enviar tráfico? Vamos a empezar con el tráfico gratuito en las páginas de Facebook. Vamos a buscar, por ejemplo, eh, energías verdes. No, ahorro de energía. Ahorro de... Ahorro de energía. Por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? Puedes Puede tener un montón de cosas. Ahorro de energía. Ahorro de energía. Automatizar ahorro de energía. Ahorro de energía en el hogar. Este podría ser. Pero vamos a buscar grupos. grupos Y que sean grupos públicos. Public groups Si no, no nos interesa. Y que, tengan, y que tengan actividad. Por ejemplo este. Tres post ayer. Eh, energías libres. Profesionales de energía solar. Renovables. Renovables. Autoconsumo eléctrico energías renovables, por ejemplo, ahí es para ahorrar energías alternativas sustentables, solar, eólica, cómo bajar el peso, no comunidad de seres, no energía solar y arte, artesanales. Ese está bien, y dentro de estos, estos grupos, tú vas a poner este es un evento. Voy a quitar. Y dentro, tú, de, tú vas a unirte a estos grupos y vas a poner los enlaces para tu, para las baterías. ¿Cómo los vas a poner? Pues te vuelves a tu página de afiliados, que es esta. ¿Ves? Vamos a buscar aquí. Y ahí te pone ciertos anuncios, ¿ves? Imágenes y banners. Clic. Y aquí los tienes. Anuncios, imágenes, se encuentran los derechos de autor, se por la instalación, bla, bla, bla. Puedes usarlos. Y aquí los tienes. Truco súper sencillo para ver cualquier batería. Y esto lo pegas. Nota. Use el anuncio de arriba para una campaña que no permita texto en el anuncio. Como RepContent, por ejemplo. Luego está encabezado. Truco súper sencillo, bla, bla, bla. Ya tienes los textos hechos. Y, cuando yo, y como ya los tienes hechos, anuncios para Facebook. Truco súper sencillo, bla, bla, bla, bla. bla. Y las imágenes para que tú las puedas poner en Facebook. Y eso es todo. Simplemente esperas el tráfico. Si te vas a anunciar en tráfico de pago, te vas a la demografía. Y aquí te dicen las edades. Nos vamos a otros recursos. Y va, y aquí nos van a decir las mejores formas de promocionar nuestros productos. Clic. Y aquí te dice que las mejores formas de promocionar es con Facebook, con Yahoo y Gemini, Tabula, Bing, RepContent, Content Ad, Newsmax, WND, PPC y compras patrocinadas por correo. Es decir, por correo electrónico. Como nosotros tenemos ya nuestra base de correos, la iremos haciendo. Nosotros vamos a generar campañas para que se suscriban al correo. No para venta directa, sino para que se suscriban. Dice que actualmente no permiten tráfico de Google. Es decir, Google Ads no. Está prohibido. Eso no. Todo lo demás y la descripción del producto, bla, bla, bla, bla. Y ya está. Eso es todo. Bueno, como ves, no es complicado. Un poquito laborioso puede ser, pero no es complicado. Sobre todo porque ya tienes todo hecho. En esta página de afiliados tienes absolutamente todos los recursos para que tú puedas empezar a promover de manera rápida y ágil. Todo. Nada te puede detener. En Sistema Yo... Tienes todo para construir el embudo al completo para que tú no tengas que hacer nada más, salvo enviar tráfico. Eso es todo. Empiezas a enviar tráfico, luego te vas a los contactos. Contactos, como yo ya hice la prueba, ves aquí está Betromerito, tag baterías, que es el que hice antes, y ya lo tengo aquí. ¿Qué va a pasar? Que voy a recibir en mi correo, a partir de dentro de, de, de los cinco minutos que hemos dicho, los emails que están en las campañas. Campañas, ¿ves? Esto, vamos a darle clic en baterías. Contactos, dos. Email enviados, dos. Es decir, ya envió este correo a mi correo que yo puse antes de prueba. Muy sencillo. está viéndolo en directo, Ay, así para que veas que funciona todo a la perfección Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Ha sido un, corre... ha sido un video muy denso, pero para que veas que ya tienes absolutamente todo, mira mi dashboard ya me aparece el nuevo contacto, que es el que acabamos de hacer ahora mismo con este embudo que hemos preparado de principio a fin. Espero que te haya gustado. Has visto cómo hemos usado todas las herramientas para poder hacer un embudo de afiliados de principio a fin, paso a paso, simplemente para que tú le envíes tráfico, sin más. Se despide de ti, Betty Romerito, no sin antes invitarte a ponerlo en marcha, a buscar un buen producto, a enviarle tráfico, has visto que con tráfico gratuito se puede y que puedas generar ingresos lo antes posible. Yo he usado herramientas de pago, pero tú puedes usar herramientas gratuitas en lo que arrancas tu negocio. Automatiza todo y simplemente dedícate a la promoción, que es lo que verdaderamente te va a dejar ingresos. Bueno, Marketer, lo dejamos hasta aquí. Recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!